Eh, me tocó hacer un trabajo que es un cortometraje a partir de la idea del Bicentenario, que fue una propuesta que se llamaba 25 Miradas, se llamaba 25 Realizadores para hacer un cortometraje de 8 minutos cada uno, de tal modo que se iba a terminar haciendo como que si los ves todos juntos sería como un mosaico de, de distintos puntos de vista. Eh, y en mi caso... Eh, Dije, bueno, a ver, ¿qué, ¿qué podemos hacer? Y yo dije, bueno, a ver, tengo ganas de trabajar sobre el himno. Entonces digo, cosas que a veces, ¿cómo, cómo arrancar una idea? No? Entonces yo pienso, ¿qué quiero comunicar? ¿Qué palabras me, me aparecen? ¿Cuáles son las emociones que quiero, que quiero promover? Pensar, ¿a quién se lo voy a comunicar? Eh, ¿Cómo lo quiero hacer? En este caso, para mí, la música era una, era una forma de, de llegar a la gente. Una, se me ocurría que el himno era algo como ineludible y que todos conocíamos, como esa famosa una que sepamos todos. Entonces, eh, más allá de, de cualquier idea política y todo, el himno lo, lo sabemos todos y a partir de ahí surgió la idea de hacer este corto que se llama La Voz. Que cuando trabajamos esta idea, eh, no sé yo así de, de esas cosas que uno aprende en el colegio, sabía que existía el himno y que el himno había sido recortado y que, había, que era mucho más largo de lo que, que uno conoce, como el cabildo, que era mucho más grande que lo que uno conoce. Y no sé, me dio como esa curiosidad de saber, bueno, ¿y cómo era todo lo que se cortó? ¿Cuáles eran las, las frases que se cortaron? ¿Por qué se cortaron? Digamos, ¿Si era solamente porque era un plomo, porque era, estaba en desuso, o por qué? y entonces ahí fue que también ahí generó la curiosidad no era algo que digamos que a lo mejor si no hubiera surgido la, la posibilidad de hacer este trabajo jamás hubiera, me hubiera puesto a investigar cuáles eran las frases que fueron sacadas pero cuando bueno las leí eh, justamente son las que puse para la parte de Malvinas que tenían total sentido y resignificación entonces eh, Digamos, para mí ese fue un trabajo que obviamente que me gustó mucho hacerlo, que, que, que funciona, me doy cuenta que funciona, pero sobre todo porque también yo aprendí un montón, digamos hay un montón de voces que quedaron afuera, eh, tuve que investigar muchísimo, tuve que escuchar, eh, tuve que seleccionar, tuve que decir esto sí, esto no, bueno y ahí está mi punto de vista. Digamos, porque con la misma idea otros hubieran elegido otras frases, hubieran hecho otro recorte, etcétera Entonces, eh, me parece que está bueno mostrar este, este, este video porque también tiene digamos, me gustaría como, como estimular digamos, las mil y unas posibilidades que se, puede, que se puede hacer con un trabajo audiovisual, cómo se enriquece el realizador haciéndolo... Eh, la felicidad que produce cuando obviamente uno lo aplauden y dicen está buenísimo, ¿no? y, y me imagino los chicos mostrando sus propios contenidos o...